...lo que yo sí advertía que era un poco la historia natural de la enfermedad... ...que siempre hacen una eclosión a, a un nivel determinado... ...y después llegan a una meseta y empieza a debilitarse... Claro. ...y fíjense que hay una correlación con lo que dicen los europeos... ...que la pequeña mutación permitió que el virus hoy en Argentina... ...esté mucho más difusible, o sea mucho más contagioso pero menos letal. Entonces, es una también de las características inherentes al virus. La característica inherente al ser humano, todos los argentinos en general, es que hay zonas donde han sido, por ejemplo, zonas adigarradas de alta densidad poblacional, que ya tienen hasta un 50% de anticuerpos, naturalmente. Caso, por ejemplo, de la Villa 31. No todas las regiones son iguales, pero hay regiones que tienen un 15, un 10. Entonces, virus debilitado más presencia, aunque sea poco, mediana o mucho, como la 31 de anticuerpos le cuesta transcurrir. No sé si está claro, pero he tratado de resumir eh, muchas hojas de epidemiología. Usted describe, si no me equivoco, doctor, me va a corregir, eh, lo que muchos eh, de, eh, enuncian como la inmunidad al rebaño. Eh, claro, es el comienzo. Lo, ge lo general, lo ideal... Lo, lo que uno siempre anhela es la, la inmunidad de redaño lograda, por ejemplo, con la vacuna. Lo que hicimos, por ejemplo, con la poliomielitis. Claro. Lo que hicimos con el sarampión, que le aclaro que el mismo grupo que nos está haciendo daño ahora nos hizo mucho daño con el sarampión, esto ¿eh? Porque nosotros el sarampión hasta lo habíamos olvidado. Y de pronto, por la onda esa, no te vacuné, eso no sirve, te trae pima las pavadas esas que estuvieron diciendo. Claro. Eh, eh, de pronto... Eh, Apareció nuevamente el sarampión. Por eso yo creo que es una época, Ariel, una época donde tenemos que tener una adhesión estricta a todas las medidas sanitarias, porque vamos a sortearlo a este, pero lo vamos a sortear con responsabilidad, con sobriedad, claro. con moderación. O sea, todos los demás, los que desafían, los que brindan con champán y dicen que son unos tontos del resto del país, eh, es que esos son unos corruptos, porque ya está aclarado de que son personas los de, de, de la pista de aquí. Que inclusive tenían permiso para hacer acciones solidarias y estaban burlando del resto de la gente. Ahora, doctor, o sea, eh, ¿por qué en, en septiembre, es la pregunta, teniendo en cuenta que esto empezó en marzo con una cuarentena estricta, pero para mayo ya esa cuarentena se había relajado en casi todo el país, se había convertido en distanciamiento social, e incluso hace un mes, un mes y medio, estábamos jugando al fútbol, reuniéndonos con amigos. ¿Por qué en septiembre el eh, este brote fuerte? No, el asunto es así. Es interesante la observación, pero el asunto es así. Nosotros, como estábamos en muy mala situación, diríamos, de infraestructura sanitaria, se encorsetó a la enfermedad, o sea, con el objetivo de poder estar prestos y poner camas adecuadas y respiradores adecuados, e inclusive una cosa que nadie sabe, que se incorporaron todos los hospitales universitarios para luchar contra el covid Buenos Aires, el eh, claro. caso concreto de Córdoba, La Rioja, Rosario, etcétera. Entonces, eh, se preparó todo muy bien. Yo le diría que si usted saca una foto eh, de, de febrero y una foto de ahora, tenemos un sistema sanitario que ojalá eh, nos vaya a servir para cualquier otra cosa, pero no para esta epidemia, esta tragedia. Claro, de eso no hay duda. Pero digo, en mayo o junio la situación... Eh, ya estaba eh, a nivel social como estuvo cuando se produjo el brote. ¿Por qué no se produjo en junio, por ejemplo? No, no, no, porque se fue pechando hacia adelante. O sea, inclusive la duda era por qué sucedía eso. Bueno, pero porque se iba pechando para adelante. Ahora ya, yo creo que ya no hay vuelta. Ahora ya está esto, la eclosión es ahora. Mm. Y yo tengo toda la sensación de que va a, hacer, va a subir, subir, subir. Por eso hay que tener mucho cuidado ahora y, y me parece que va a empezar a declinar, no sé qué día de octubre, pero va a ser ahora. Pero es, es eso, o sea, hay, muchas, hay muchos lugares que se cuidaron muy bien, entonces cuando usted se cuida, claro o sea es muy difícil de que de que progrese el virus. Hay lugares acá... donde realmente van a pasar a la historia de esta, de esta enfermedad porque han sido muy cautos, hay provincias que sí. han luchado de una manera genial, o sea... Y hay otros que no, que han demostrado, por ejemplo, eh, qué sé yo, indiferencia ante determinadas cosas y así la estamos pagando. Ahora, acá, ¿No acá en Tucumán, el... le sí, cuento, eh, acá en Tucumán ayer medimos la mayor cantidad desde que comenzó uh, uh, el, el brote de coronavirus fuerte hace poco más de un mes. Y eh, se está discutiendo fuerte si dejar los bares cerrados y permitir que abran, que abran con restricciones, los gimnasios y demás. Si usted dice que de esto no hay vuelta, eh, ¿tiene sentido tomar este tipo de medidas? Sí, claro, porque mire, todas estas situaciones dinámicas, cuando uno habla de pandemia, pandemia el mundo entero, en las situaciones dinámicas usted tiene que estar presto, o sea, si de pronto ve de que viene el caos, tiene que dar un paso atrás. Eso ha sucedido muchas veces, inclusive en Córdoba mismo, con determinadas ciudades. Por ejemplo, Río Cuarto y demás. Y el caso concreto de Jujuy, que es vecino de, de ustedes, que tenía, por ejemplo, turismo interno permitido, y de pronto entra en una, en una cuestión que hay que mandarle, salieron de acá de Córdoba brigadas de médicos y enfermeras para ayudar, están totalmente colapsados. Bueno, pero ha, ha habido... Eh, gente desde el interior que contaminaba, eh, los bolivianos que entraban y se enfermería los parados y decía no queremos morir en Bolivia, y es cierto, Bolivia es un caos, los camioneros que a lo mejor no querían esperar y hacer el, el, el examen diagnóstico, y bueno, y, y pronto mire cómo explotó, no, y Chaco, bueno, Chaco es una historia siempre de, de problema, ¿no? Dengue, cólera, desnutrición, nutrición eh, Covid, Pero no, no, hay lugares donde está muy complicada la cosa, inclusive el mismo Río Negro. Pero me da la sensación de que si si, si apelamos un poco a, a, al criterio, que hay mucha gente que no lo hace. ¿eh? Hay mucha gente que desafía, y no hay peor cosa que desafiar una epidemia. Mire, hay, un, hay unos escritos, los famosos aforismos sí. del padre de la medicina, eh, que nació 465 años antes de Cristo, o sea que lo debe haber escrito 30 años después de su nacimiento, de Hipócrates que dice las víctimas más certeras de cualquier epidemia son los indolentes y los imprudentes y producen en el ser humano impotencia, y miedo. Entonces parecería ser de que los seres humanos a medida que fueron encontrando vacunas, antibióticos y demás se van animando a más cosas. No. En la antigüedad dice... Las descripciones de la peste, las descripciones de todo, es de algo espantoso. Que, por ejemplo, hasta las madres abandonaban a sus hijos, dicen las crónicas antiguas, ante el miedo de la peste bubónica además. o demás. Sea, o la sociedad cambió. Doctor, acá en Tucumán eh, estamos preparándonos ya para lo que todos anuncian va a ser la vuelta del dengue ya tenemos varias jornadas de calor, parece que el invierno ha quedado definitivamente atrás han empezado a aparecer eh, algunos mosquitos eh, ¿qué, ¿Qué es lo que usted recomendaría ante este cuadro de crecimiento de coronavirus y reaparición del dengue que tuvo en el verano pasado el peor verano para Tucumán? Sí, es, es, un, es una ecuación terrorífica el dengue ha sentado sus reales en Argentina y creo que no lo vamos a poder sacar. Ha sido una patología que no teníamos y vino junto con el efecto invernadero y la tropicalización. Yo creo que vamos a tener que idear nuevos métodos, como por ejemplo esterilización de mosquitos machos, que han hecho los países exitosos eh, algo más concreto en cuanto a, a, a la permanente lucha, o sea, no esperar de que venga el verano, sino que luchar constantemente todo el año y fundamentalmente ante la presencia de la vacuna contra el dengue. que acá le quiero aclarar esto porque esto es muy importante eh, para toda la gente que padeció dengue. Eh, la vacuna que ha salido francesa contra el dengue que se ha utilizado en todo el mundo no es muy efectiva para los que no tienen dengue, pero es sumamente efectiva para las personas que padecieron el dengue. ¿Por qué? Se lo explico en un segundo. El dengue tiene cuatro serotipos de, de virus. Si yo de pronto en la epidemia del año pasado me picó un mosquito y me puso el serotipo 1, a lo mejor lo pasé sin que nadie se dé cuenta, con un poco de dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pero si el, el año que viene me pica otro mosquito con el serotipo 2, hace una sinergia de potenciación y me puede dar un dengue hemorrágico. Esa es la persona que yo debo vacunar y que la vacuna es efectiva. No para el que no tiene dengue porque no ha dado muy buen resultado. Es curioso, mm. una vacuna que demoró tanto en salir, hecha en los mejores lugares, gente conocida nuestra y demás, con los cuales hemos trabajado, pero que es efectiva para los que padecieron un tipo de dengue, para que nunca más tengan problemas, pero no es efectiva para los que no tienen dengue. Por lo tanto yo creo que hay que delinear una estrategia que sea con mucha habilidad, ...incorporar todo lo que ha sido exitoso en los otros países y tratar de, de, de erradicarlo al mosquito... ...pero le digo a Ariel, le comento a Omar que creo que esto vino y se queda Doctor, volviendo al tema del coronavirus, eh, el, la utilización de plasma eh, de lo, fue uno de los primeros... ...tratamientos alternativos de lo que se habló y ha dado resultados. Ahora se está hablando mucho del ibuprofeno inhalado... Eh, hay quienes dicen que hay que aplicarlo, otros que dicen que las pruebas que se están haciendo no tienen rigor científico. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, le cuento porque lo conozco al que lo describió. Eh, Beltrame, un cordobés eh, el asunto es así, el plasma es milagroso entonces eso ya está comprobado lo comprobamos nosotros 70, 60 años atrás cuando fue el tema de la, del mal de los rastrosos lo llevé yo personalmente en la epidemia de ébola salvó miles de vidas. o sea que es una cosa sumamente lógica efectiva y no tiene ninguna contraindicación bueno, en cuanto a lo que usted me dice Beltrame que es el que describió el este ibuprofeno para nebulizar lo hizo esto porque tenía una sobrina que estaba moribunda con una patología hereditaria que se le llenaba de bacterias y de secreción en los pulmones. La sobrina murió, pero Beltrán me hizo esto: no es el ibuprofeno que nosotros conocemos, no es la pastilla, no es eso, es una modificación, le han cambiado una molécula a ese ibuprofeno para poder nebulizar con eso. Ahora, si usted de pronto tiene una patología como el COVID que es de gran inflamación y le pone una nebulización de un antiinflamatorio que entre directamente al campo donde está el problema, es una cosa que alivia, es una cosa que mejora, está perfectamente comprobado. Y lo, y lo más interesante ante estas eventualidades es que la gente sepa que no tiene contraindicaciones. Entonces, si usted tiene esto que le puede ayudar, ya hay muchos que hoy, hoy, ya están hablando, ya superando la enfermedad, que dijeron, mira, a mí me pusieron esto, yo pude respirar mejor, me, me solucionó esto, pude eliminar todas las secreciones contaminadas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que también es algo, no es una cura, no es una vacuna, es un paliativo, pero en toda esta lucha de un enemigo desconocido, impredecible y con gran capacidad destructiva, ...todo lo que tengamos a nuestras manos es importante. Bien, eh, Hugo, buen día, Omar Noblega. ¿Cómo le va, Hugo? El gusto de saludar. ¿Cómo querido? ¿Qué contas? Bien, bien. Eh, doctor, eh, no me anoto dentro de lo que se dice por allí anticuarentena... ...pero le voy a trasladar una pregunta que se hacen los papás, las mamás... ...algunos funcionarios y la verdad que nos gustaría hacer prácticamente... ...todo el programa con usted porque está dando una clase magistral... Eh, ...a través de nuestro programa. Esta pregunta, eh, dos preguntas. Primero, en, en lo personal, si cada una de las personas cumple con las principales medidas que estamos difundiendo permanentemente, por lo menos en este programa, a dos metros, con el lavado de manos, con el uso de barbijo, esa persona que mantiene esos parámetros, ¿no se va a contagiar? Absolutamente. Totalmente de acuerdo. Bien. Y el otro tema, por una cuestión, usted es infectólogo, no, psicólogo, pero sí tiene experiencia en este sentido, a ver, porque hoy se va a definir qué va a pasar con los bares, con los restaurantes, con los gimnasios en la provincia de Tucumán, manteniendo el distanciamiento social al aire libre, con caminatas, con gimnasia, que ayuda a lo físico y a lo mental, ¿usted recomendaría actividades al aire libre con el distanciamiento social y con el lavado permanente de las manos, no digo el barbijo porque hacer actividad física con el barbijo es un poco complicado, pero digo, con estos tres parámetros, distanciamiento, barbijo, lavado de manos, no nos vamos a contagiar, ¿cómo ayudamos a los papás y a los chicos? Más de 160 días, creo que ya llevamos los 170 días, eh, ¿es recomendable o no? Bueno, yo le cuento, o sea, eh, la descripción suya es perfecta. O sea, quien cumple no le pasa nada, porque no puede entrar el virus. El problema son los que no cumplen. Ahora, si usted me dice bar, un bar al aire libre, hagamos la descripción, miremos la foto. Si una silla está el respaldar a dos metros de la otra silla y todos están sentados con barbijo, y de pronto si quieren tomar algo, se sacan el barbijo, se lo ponen nuevamente, y están a dos metros del que está al frente tenga usted la plena seguridad que no es posible que se contamine. ¿Dónde está el problema? El problema está que nosotros salimos con voluntarios y eso no se cumple. Son mesas pequeñas, 60 por 60, o 70 por 70 las mesas cuadradas, donde están a lo mejor seis personas, silla, cabeza a cabeza. Entonces no es lo mismo, o sea, y lo mismo para, para el que está andando, el que está caminando. Una caminata recreativa que está en el en, en el parque, ese parque tan hermoso que tiene usted, con con una, un lugar que siempre voy a dar conferencias yo ahí, eh, eh, todo, toda esa situación, si puede andar con el barbijo, si va a determinada velocidad y demás. Ahora, supongamos de que hay uno que está corriendo y está corriendo sin barbijo, yo tengo que estar a una distancia por lo menos de 5 metros de ese si estoy caminando por detrás, a un barrigo, porque está expeliendo a una velocidad mucho mayor que la respiración normal, cualquier cosa. Yo no sé si tiene o no tiene virus, pero yo le puedo asegurar que los lugares donde la gente se cuida, realmente no pasa nada. Y acá le cuento algo de los barrios privados. Se autorizó el tema de las reuniones familiares. Las reuniones familiares son óptimas porque son buenas, la familia vuelve a reintegrarse... Y, y son puros, o sea, si van dos hermanos con sus hijos, es una pureza de que no hay riesgo de contaminación. ¿Y por qué se contaminaban los barrios privados? Está todo descrito, está escrito, documentado y sellado. Porque los vivillos, ¿qué hacían? No era reunión familiar. Invitaban lo que se les ocurría y no eran ocho, nueve personas. Eran treinta, veinticinco... Entonces todos a los gritos, cantando y demás, lógicamente el virus que hizo contaminó todo el barrio. Entonces la actitud humana es lo que en este momento nos puede llegar a salvar. Y, y esas personas que, que son indolentes no piensan en nosotros, porque no solo se contaminan ellos, claro. nos contaminamos a nosotros. Ahora Omar le quiero decir una cosa está viendo todos los trabajos que hay que deja muchas secuelas, este muchas secuelas. Aún las personas que lo han superado quedan con problemas sí. delicados. Y a todos los asintomáticos que se creían invulnerables, que se creían que nunca iba a quedar nada, hay un trabajo nuevo, se lo doy como dato ilustrativo, 12 horas, 13 horas tienen. Sí. Dice que todos los asintomáticos le hicieron en determinados lugares, porque eso no sucede en determinados lugares de Argentina, esto es en el mundo, le hicieron tomografías axiales computadas. Y resulta ser de que hay pequeños focos que han quedado de, de fibrosis pulmonar. O sea que parecería ser el que nos está dejando, o sea, a nivel cerebral a los que han estado internados graves en a nivel de corazón, a nivel de pulmón, y a los asintomáticos que lo pasaron prácticamente caminando el tema, aparentemente al mes le hicieron las tomografías y hay también pequeñas lesiones en el pulmón. ¿Qué mejor que cuidarnos si falta poco? Vamos hacemos, a sortear esto. Eh, Hugo, lo último, ¿qué hacemos con los chicos en este tiempo de encierro, eh, con las clases virtuales, aquellos que tienen la posibilidad de estar eh, conectados? ¿Cuál es la recomendación que haría eh, para los papás y la administración de los tiempos libres de los chicos? Yo creo que los padres pueden salir especialmente donde hay lugares que son blancos, donde no hay riego, pueden salir con sus niños de determinada edad, los chiquitos también tienen que usar un tapabocas que sea cómodo, que no los incomode, pueden salir a caminar. No hay nada más protectivo que la mirada cariñosa de un padre. O sea, que los padres saben qué es lo que tienen que hacer. Y, y se puede hacer inclusive un, un, un tapaboca se puede hacer hasta de un calzoncillo viejo. O sea, que no me vengan con el tema de que unos tienen, otros no tienen y demás. O sea, yo creo que, que es una cuestión de, de ser solidarios y de cuidarse. Bien. Porque lo vamos a sortear, estoy convencido que lo vamos a sortear. Ya se en el, en el horizonte la presencia de las vacunas. Entonces, vamos a salir adelante. Eh, Hugo, la verdad que riquísima charla, ¿no? Eh, la cantidad de mensajes que está recibiendo eh, en nuestro programa, le agradecemos. Eh, lo último, sin alarmar y sin meter miedo, sino aconsejar eh, en forma educada, digamos, estos tres consejos que usted dio, que lo vamos a estar reiterando, el distancia si tenemos a dos metros, y si es un poquito más, mejor. Barbijo, lavado de manos, no nos vamos a contagiar. Ahora, sin alarmar. ¿Te acuerdas los números que usted está viendo en cada una de las provincias? Porque veo que tiene los datos de Chaco, de Neuquén, de Río Negro, de, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba, de Jujuy, de Salta, y los casos que han crecido en Tucumán. ¿Cómo observa los números y la curva de Tucumán si tiene algún detalle? Bueno, Tucumán en, en un principio no nos llamaba tanto la atención. Ahora yo creo de que hay que extremar todos los recaudos, porque si de pronto está eclosionando, es el momento para ser más estricto. Eh, pero yo apelo simplemente a que la gente mire a su alrededor, evalúe la situación. Eh, si tiene que ir a un lugar, no quedarse más hablando, por más que tenga el barrigo puesto más de 4 o 5 minutos en la calle. Si tiene que ir a hacer compras al supermercado, ser expeditivo, llevar una listita... ¿Qué necesito? Entro, compro y salgo. O sea, evitar todas las cosas minias que no hacen nada para una pandemia. O sea, ser responsable. Los griegos tenían una palabra maravillosa, que era sopesar. Sopesar la situación. Ver alrededor, mirar. Uno se la cuenta cuando hay un lugar riesgoso. Cruzarse la calle si es necesario. Es poco tiempo lo que nos falta. Es poco tiempo. Hay que ser solidarios. Vamos a, a, a sortear la situación y vamos a volver a la normalidad.